Este proyecto surgió como una idea de dos facultades, donde elegimos problematizar los discursos eh, comunes que circulan en los medios masivos de comunicación respecto de la inseguridad y de cómo esos discursos estigmatizan a un sujeto que son los jóvenes de sectores populares, e intentando pensar diferentes formas posibles, trabajar con los chicos respecto de cómo viven ellos su relación con la violencia institucional problematizar eso y generar nuevos discursos que puedan ser expresados a través de otros canales que no son los medios masivos de comunicación. En ese sentido nuestra propuesta es poder trabajar con murales y otro tipo de intervenciones artísticas y a la vez producir un material propio que tenga como protagonista la voz de quienes consideramos son las víctimas de la violencia institucional hoy, que son los jóvenes de nuestros barrios.